Bienvenidos amigos nicotecnianos, hoy les voy a mostrar una herramienta que yo considero la más poderosa Así que presten muchísima atención, vamos a intentar hacer el video en partes porque Por lo menos vemos ahora lo que es la pluma, que es la herramienta que vamos a ver ahora Y después vamos a ponerla un poco en práctica, pero si sí los invito a jugar bastante con esta herramienta porque es la más poderosa Voy a crear un proyecto nuevo, así que le voy a dar el formato de lo que es eh, la, el, la imagen cuadrada de Instagram. Acá tenés también la historia y otras más. Pero me gusta el formato este cuadrado de Instagram. ¿sí? El típico cuadradito ahí. Crear. Ahí se creó el documento. Y lo que vamos a utilizar, como te dije, es la imagen. O me, mejor dicho, la, la herramienta pluma. Que está acá abajo de todo. Es como una especie de, de icono de pluma. Abajo de la T. Mira, casi por el final. En la barra de herramientas. La pluma. Para lo que hicieron el curso de ilustración vectorial el uso de la pluma es bastante similar igualmente vamos a verlo desde cero ahora bien eh, antes de bueno, arrancar con la pluma quiero contarte o hacer un mini repaso de lo anterior hay tres herramientas poderosas en este programa de edición de imágenes que son las selecciones por un lado ahí tenemos las selecciones tenemos también eh, los pinceles que el pincel está acá, es el pincelito que está acá los pinceles como puedes ver ahí y tenemos también lo que son las máscaras que las máscaras son este iconito que está acá abajo como la bandera de Japón ¿sí? mira ahí se activó la máscara y la máscara se activó, fíjate con la forma que tenía de la selección para que vuelvo, paso atrás fíjate si yo hago una, hago una selección así y después activo una máscara lo que le digo al programa es que ...creé una máscara a partir de la selección que yo hice. Mira, voy a volver y a hacerlo distinto. Voy a agarrar ahora la, la elíptica, hago un redondo por acá... ...y cuando cree una máscara, acá abajo con el icono de máscara... ...hago clic, fíjate que la máscara se crea... ...o sea, se deja ver lo que estaba seleccionado. Eso es muy típico de estos programas como para ahorrarte pasos. El programa ya entiende de que hiciste una selección para solamente trabajar ahí. Entonces, al crear una máscara oculta todo y solo te deja revelado lo que estaba seleccionado ¿bien? entonces es como algo muy muy típico de este tipo de programas, acá en mi paleta de historial o ventana de historial voy a ir hasta arriba, elijo acá la primera acción que fue abrir el documento y eh, pasé por alto todas estas otras que hicimos que no nos interesa ahora, así que bueno las tres herramientas más poderosas que, este, que tiene este programa son entonces selección el pincel de pintura y la máscara esas tres herramientas son las más poderosas que tiene este programa te va a permitir crear un montón de, de montajes o edición de imágenes de cualquier estilo que vos quieras pero hay una cuarta herramienta que es la pluma que yo creo que es la mejor porque es como que supera a esas otras tres es como que Viste que dice que eh, la pluma es más poderosa que la espada O es más fuerte que la espada Bueno, en este caso la pluma es más fuerte que, cual que cualquier otra cosa Te voy a mostrar por qué Voy a agarrar ahora sí mi herramienta pluma Acá está la herramienta pluma Y cuando agarras la herramienta pluma Tenés que tener muy en cuenta cómo es la configuración De tu menú Acá arriba, fíjate Acá arriba yo tengo en el menú Ahí me acerco Me dice, tengo posibilidad de cambiar lo que es forma o trazado, posiblemente lo tengas en forma al principio. Yo lo tengo en trazado, puedes modificarlo acá. Vamos a ver qué es esto. Y te da opciones de selección, forma y acá algo que dice unión, diferencia. En realidad son cosas que ya vimos y de hecho ya conocemos. Solamente hay que ponerle o prestarle atención. Eh, acá dice make, en realidad es hacer. No sé por qué lo combinan con el inglés, pero bueno, nosotros lo entendemos. Make es hacer o crear. Y después tenemos el de forma, que acá tenemos otras opciones Fíjate que cambia, tenemos para relleno Contorno o trazado, que es lo mismo La cantidad de píxeles del contorno El tipo de, de forma del contorno o trazado Ahora lo vamos a ver Y otra vez lo mismo, unión, nueva capa, diferencia Vamos a ver qué es cada cosa Una vez que podamos dominar esta herramienta, ya está Vamos a ser los amos y señores o señoras y únicos de la galaxia tan tan lejana Bueno, vamos ahora sí Primero empezamos con el eh, forma, sí, o sea, agarrar tu herramienta pluma, fíjate que hay dos, ¿eh? pluma libre y pluma no, yo voy con pluma, la común y corriente, ahí está, y acabo de elegir lo que es forma, ¿sí? me quedo con forma, bueno, ¿qué significan estas opciones de acá arriba? Que lo que es eh, pluma con forma, lo que voy a estar pintando son formas, formas, o sea, voy a hacer formas libres, yo puedo usar las formas que ya están creadas acá, como tengo rectángulo, elipse, que en los otros programas también figuran las mismas prácticamente. Pero acá, con esta herramienta de pluma, lo que puedo hacer es crear mis propias formas. Entonces, yo podría dibujar cualquier cosa. ¿Cómo se dibuja o cómo se usa? Cada vez que haces un clic, se crea un punto o nodo. Y cuando hago otro clic, se crea otro punto o nodo, pero se une este punto con este punto a través de una línea. Y esa línea, adivina cómo se llama. Vector, exactamente. Vector, vector o trazado, si quieres decirlo. Yo prefiero decirle vector. Bien, este vector, lo que me va a permitir es mostrarme cómo va siendo la ruta, ¿sí? O sea, este conecta con este, hago un clic acá, este conecta, conecta con este, pero ahora me empezó a pasar esto. Está pintando el relleno. ¿Qué relleno? Y el que está acá arriba, un color azul. ¿Sí? Si yo hago clic acá y elijo otro, fíjate, ves, me está cambiando el relleno. Ahora Empiezo a hacer clic por acá y esto continúa. ¿sí? Continúa la, la creación de la forma personalizada. ¿sí? Fíjate que yo no cerré la forma, pero está tratando de intentarme mostrar que la forma terminaría ahí. Porque claro, yo al igual que las selecciones, tengo que terminar de cerrar la forma. O sea, tengo que cerrar la forma desde donde la empecé. Así que hago clic por acá, por ejemplo, y hasta que no haga clic acá en el punto inicial, la forma no se cierra. Ahí sí se cerró, sí, listo. A partir de acá ya podemos trabajar. Mira, de hecho podría agarrar y cambiar el tipo de, de color otra vez, las veces que yo quiera, sí. Acá con esto no hay ningún problema. Fíjate, le doy, mira, te voy a mostrar. Abro acá, acá tengo los últimos colores que uso, colores por defecto, y le puedo dar doble clic acá, doble clic y se abre este panel que es color como personalizado, sí. Fíjate, tool buenísimo. Hay otras opciones que no me voy a meter mucho con eso ahora, que son, por ejemplo, bueno, sin relleno, obviamente, relleno pleno, o sí, bueno, relleno pleno está bien dicho, degradado, sí podemos tra también trabajar con degradado, fíjate, con el ángulo del degradado, que sea lineal o que sea radial, esto está buenísimo, realmente eh, es muy interesante, podemos cambiar las opciones, es para jugar un poco y tratar de, de encontrar eh, el uso para esto dependiendo obviamente eh, qué, qué proyecto necesites hacer de hecho los degradados en este caso va de negro a blanco pero podría cambiar desde acá a otros colores, rojo a verde mira tengo en radial esta especie de, de arco iris, una cosa media extraña ¿sí? ahí lo cambio al lineal y fíjate cómo va cambiando, esto es para jugar un poco está bueno, tenemos que lo pruebes un poquito uy ahí hice cualquier cosa, ahí está eh, bien, vengo acá y este otro que son como eh, motivos o patrones que se conocen también, donde es una imagen que se repite a lo largo de, del contenido este de la forma. ¿sí? Si abro acá, acá debería tener más patrones cargados, si no podría crear yo los mismos. Estos ya son cosas un poquito más avanzadas, pero que existen, ¿sí? donde un, una imagen se repite a lo largo. Es como los mosaicos de las paredes, los techos o las baldosas en los pisos cuando se repite la forma. Este, que está en el piso viste de la baldosa bueno es exactamente lo mismo son muy útiles a veces bien así que tengo estos cuatro tipos de formas para usar yo en mi caso voy a usar en este momento lo que es el relleno de color sólido ¿sí? como dice acá listo y acá podría ponerle cualquier color voy a dejarlo en un azul así así no molesta tanto el color listo hago clic por fuera por acá y ya terminé de editar lo que es el relleno de esta forma, bien. Ahora tengo lo que es contorno. Contorno en realidad es el trazado o el grosor de la forma, o sea, el borde. Así que en este caso no tiene nada de contorno. O sea, el relleno es, no tiene nada. Fíjate, ahí lo dice nada. Acá le pongo un color rojo. Pero se me fue, mira, se me fue el relleno. Ahí lo activé de vuelta al relleno. Buenísimo. Ahora convive relleno con contorno, el contorno rojo. Y de acá puedo agrandar ese contorno, esa cantidad de contorno. No sé por qué acá me está. Eh, se me va el relleno cada vez que edito el contorno. Bueno, no sé. no sé si es cosa del programa o de mi programa o qué, pero como que me desaparece momentáneamente el relleno y tengo que pidarlo de vuelta. Y acá el tipo de línea. ¿Sí? ¿Cómo quiero que sea la terminación de la línea? En, en cuadradita, eh, redondeada acá las esquinas, o sea la intersección de una línea con otra línea, Mira, me voy a acercar un poquito esto es esta línea con esta línea, este punto es cuadrado, si yo lo cambio a que sea circular ahí fíjate ya tiene forma circular la terminación y acá es como en vértice también, no en, no en punta a punta sino eh, nada, así como cortado ¿ves? ahí está, como medio como cortado, también lo mismo ¿ves? va a ser para el tipo de de proyecto que quieras usar en este caso no le voy a dar mucha más importancia solamente te muestro que existe ¿sí? y acá por ejemplo mira es como está como tramado esto es así línea continua segmentada o eh, puntitos y acá podría cambiarle la numeración en vez de 2 ponerle 4 y me cambiaría me cambiaría eh, esa configuración fíjate ¿sí? es para jugar lo mismo también y puedes usar no sé este efecto lo podríamos usar no sé para hacer como se me ocurre la línea de la calle de una ruta por ejemplo o hacer como si fueran lamparitas también o esas guirnaldas ponele son como efectos o patrones que se repiten yo en este caso lo voy a dejar así como la línea común y corriente y ya está y después tenemos estas eh, opciones de acá que lo que nos va a hacer es que cuando nosotros dibujemos qué es lo que va a pasar eh, se van a crear nuevas formas dentro de esta capa vamos a restar, vamos a intersectar vamos a excluir, vamos a probarlas todas o una nueva capa, voy a hacer clic por fuera y vamos a ver esto si te fijas acá en mi panel de ventanas se me creó una capa nueva con el nombre de forma 1, y mira me voy a acercar fíjate que está ese iconito que está ahí ese iconito es el iconito de formas ¿sí? como para que te des cuenta ahí me salgo entonces listo, ya tengo mi primera forma digamos que de vuelta quiero seguir trazando una forma más hago así ahí está y esta forma, como yo tengo puesto acá la opción de unión las formas nuevas que haga van a unirse a las formas que ya existen fíjate, acá se nota como la intersección pero es como unión si creo otra ves, va a pasar lo mismo se une todo las formas están por allá atrás, ¿ves? Pero al yo tener acá arriba seleccionado unión, todo se va a empezar como a unir. Fíjate, me, me da la sensación como de carita de Mickey Mouse. Una cosa así. Entonces, yo tengo todas mis formas acá y mira lo que podría hacer. Acordate que esto al ser una herramienta vectorial, los vectores están compuestos de puntitos y líneas. O sea, nodos y vectores. Y nosotros podemos editar eso. Ya lo vimos en Inkscape, por ejemplo, y lo vimos también en Krita, para los que vieron esos cursos van a ver que la herramienta es muy similar. Así que fíjate que acá abajo hay una herramienta de una flechita blanca y una flechita negra. Tenemos la que es selección de trazado y selección directa. Vamos a ver cómo funciona cada una. Selección de trazado lo que hace es. Hago un clic por fuera como para deseleccionar todo. Y ahora si sí, hago clic en esta. Y fíjate que me agarra solamente esta forma. Si yo muevo. Me mueve, me mueve solamente esa forma. Si yo hago clic en esta que está acá y muevo me hace clic en esta forma y fíjate perdón me mueve de esta forma y fíjate que si yo la introduzco dentro de esta forma de acá se une automáticamente porque está puesto acá en unión ¿Sí? si yo le digo diferencia fíjate que acá la cambio el objeto va a hacer la resta y le digo intersectar solo se queda la intersección y si le digo eh, excluir esa parte se va la, la parte que justo ahí se tocan ahí y con combinar eh, se crea una imagen completa, o sea como que se combinan todas las formas dejan de ser tres formas juntos para estar toda la imagen combinada voy a ir para atrás, ahí está acá te das cuenta que hay una imagen, perdón un objeto, dos objetos, tres objetos entonces eh, si yo toco acá combinar, se combinan estas tres formas estos tres objetos se combinan ahí está, en uno solo es como para simplificar, así que vuelvo para atrás acá en mi panel de historial, vuelvo uno atrás, ahí tengo los tres objetos Y voy a acomodar, este objeto Está en excluir O sea, cada objeto le puedes dar la acción que quieras Este objeto le puedo decir también Intersectar, excluir También, sí entonces va como quedando Medio medio extraño en este caso Le voy a dar unión A este le voy a dar unión, ahí está Y ahora digamos que los puedo Como que acomodar, ¿sí? eh, Ahí los acomodo, acomodo acá, acomodo acá Perfecto Mirá lo que voy a hacer ahora. La forma está buena, pero no me gusta mucho. Así que, cambio de herramienta. Agarro esta selección directa. Selección directa. Y ahora lo que puedo hacer es... Ahí me ingreso un poquito. Puedo trabajar con los nodos. ¿Sí? Y reacomodarlos. ¿Ves? Agarro un nodo. Lo reacomodo. Bueno, en este caso, justo tenía una curva ahí. Pero este que está acá... Bueno, ahí lo puedo convertir como... Como, como esquinado ¿sí? La opción de acá arriba me permite como esquinar ¿Ves? Toco acá arriba Y me ayuda a crear una curva ¿Ves? Toco acá, este de acá Este ya estaba hecho curva Ahí está Bueno eh, puedes ir como reutilizando ¿sí? Esto está bueno, es muy similar a los otros programas Y, y nada Una vez que tenemos este trabajo hecho lo podemos combinar y, y continuar con el resto. Mira, vamos a intentar hacer una especie de oreja de Mickey Mouse. ¿Ponele ahí? Más o menos, ¿no? Vamos del otro lado ahora entonces. Fíjate, y este que está acá. Este me lo, me lo toma como una curva, pero este que está acá no me lo toma como una curva. Entonces le doy doble clic también ahí. Es una opción alternativa y me convierte ese nodo en curva. Y ahora lo puedo, ahora sí, organizar. En este caso, este programa... En, en mi experiencia me cuesta un poco más trabajar con el tema de, de los nodos y las curvas Pero eh, la herramienta está ¿sí? Es solamente ponerle en práctica, encontrarle el uso y la forma En principio puede que te parezca poco útil Pero la realidad es que te dije, la pluma es una de las más poderosas Ya vamos sirviendo viendo por qué Mira, este punto, justo acá arriba Es una recta muy marcada, ¿ves? Si yo hago clic y arrastro, me estoy moviendo la recta no me muestra como una curva Así que puedo darle doble clic acá o activar el botón de acá arriba Yo prefiero doble clic acá y ahí me activó la curva ¿sí? Lo puedo mover y reacomodar ¿sí? Tanto la intensidad de la curva como la ubicación de esto Ahí, ponele ¿sí? Ahí podría ir como reconformando el dibujo si? Sí, listo, entonces voy, voy trabajando voy haciendo esto que es una punta muy marcada doble clic o de acá arriba lo convierto acá para que me acerque un poquito bien, el radio de la esquina el radio de la esquina en 5 píxeles no, a ver un poquito menos en 1 bien puede ser una buena alternativa. ¿Sí? Yo modifiqué o configuré. Acá voy, voy a probar con este. Hago clic acá, toco acá. Voy a configurar el radio de la esquina, o sea, como la intensidad de, de la curva esta. Ahí está ok. Y acá me hace la curva con justo estos dos puntos de, de, de ancla o nodos, ¿sí? que puede ser útil o si no, vuelvo vuelvo ahí está ahí vuelve a estar el punto unido doble clic y ahí lo saco más como manualmente son como dos alternativas yo prefiero sinceramente si tengo que crear acá en este caso me la tengo que crear una curva me gusta más doble clic doble clic y ahí se creó la curva si ¿Sí? puedes usar esta opción de acá arriba pero te crea creo yo más curvas eh, como el caso de acá abajo, y no, no sé, no le veo como mucho el sentido. Así que prefiero un doble clic en el punto y listo, ya está, se convierte. Bueno, genial. Entonces tenemos por un lado selección de trazado que mueves todo el objeto. Y lo que es la selección directa: que mueves las, las, eh, las partes de adentro del objeto. O sea, la, el nodo, el vector, ¿sí? la línea de acá ahí está, podría mover, bueno me gustó mover un poco acá, ya con el nodo directamente, a ver ahí está mira, hago clic en un nodo para que me acerco, clic en un nodo mantengo shift en el teclado y hago clic en este nodo, agarré los, los dos nodos y los puedo mover los dos, de esa forma estoy moviendo este vector y bueno, los restos están más o menos cerca, si, ¿Sí? se va modificando como toda la forma en base a esos dos puntos que yo agarré bueno, hay que acostumbrarse un poco a, a esta herramienta Como para ir acomodando el nodo Ahora vos me dirás ¿Y por qué me interesa acomodar los nodos? Bueno, porque nosotros estamos pintando formas en este caso Y me dirás, bueno, pero para pintar formas Uso Inkscape O sea, si se trata de algo vectorial ¿Para qué vimos Inkscape? Y yo te diría, sí, está bien Inkscape inks, inks, inks, inks. Bueno, Inkscape está. Eh, Es para directamente un dibujo vectorial Pero en este programa te dije que conviven vectores y también mapa de bits o píxeles y muchas veces el vector te facilita muchos trabajos así que en este caso es forma tranqui ahora cuando veamos eh, las selecciones con esto vas a decir ah por eso era y sí yo te decir sí claro por eso era bien genial bueno vuelvo a la herramienta de pluma sí entonces estas dos herramientas lo que te permite es controlar modificar y editar las formas tanto hecho con pluma como las formas comunes que están acá adentro, ¿sí? estas formas se pueden modificar con esto estas dos herramientas te permiten modificar todo lo que es formas vectoriales sí. que las formas vectoriales están acá adentro o se crean con la pluma ahora voy a agarrar la pluma de vuelta esta capa le saco el ojito y fíjate lo que pasa, me muestra unas líneas entonces estas líneas, para, ¿qué son? bueno, estas líneas son los trazados que vos hiciste, nosotros dijimos que bueno, que sean formas pero en realidad los trazados tienen más usos, vamos a verlos fíjate, tenés una ventana acá, que se llama trazados tenés capas, canales, trazados fíjate que los trazados tienen sus propias capas, o sea acá adentro puedo crear un montón de capas con trazados mira, hago clic por fuera y se me fueron los trazados que estaban ahí, hago clic acá y ahí se ven los trazados que usé anteriormente. Y me dice. Mira. Esto es forma 1. Es la forma del trazado. Eso es lo que dice ahí. si ¿sí? Vuelvo a capas. Y es justamente esto. ¿Listo? Entonces ahora vamos a agarrar. Eh, de vuelta la pluma. Y le voy a decir acá arriba. Nueva capa. Nueva capa. Voy a trazar algo. Cualquier cosa. Y lo que quiero que veas. Es que ahora. En la ventana de capas. Tenemos una nueva capa de forma 2. Esto porque fue. Porque le dijimos acá que queremos que, que cuando tracemos algo nuevo se haga en una nueva capa. Entonces ya se diferencia de la anterior. La anterior puede convivir con esta. Fíjate, a esta le puedo dar un color que se distinga. Por ejemplo, este con un relleno de... Este, así bien como color hinche, listo. Voy a mover la forma. ¿Podés moverla con la herramienta de acá arriba? Mover, sí. Podés moverla, no hay problema. Con esta herramienta de mover... En realidad lo que haces es mover todo lo que hay en la capa. ¿sí? En este caso está este elemento. Pero acá, con la herramienta eh, selección de trazado, se mueve objeto por objeto. Mira, Vamos a hacer un mini ejemplo para que se note la idea esta. Agarro de vuelta la pluma. Ojo, no le voy a decir nueva capa, sino que le voy a decir unión. Y voy a trazar otra forma acá, rápidamente. Ahí, otra forma acá, rápidamente. Tenemos, tenemos tres formas, listo. Vamos a dejar así por ahora. ¿Qué es lo que yo te quiero decir? Bueno, que con la herramienta de acá arriba mover Lo que hace es mover el contenido De la capa esta Que en mi caso estoy parado en forma 2 La capa esta, bueno Si hago clic y muevo Fíjate que hago clic en lo blanco Ni siquiera me pongo en el objeto Lo que le digo al programa es que me mueva todo el contenido Que está adentro de esta capa, forma 2 ¿Sí? Me muevo todo lo que hay adentro Lo mueve. no importa si hay mil cosas o una Esta herramienta de mover Mueve todo, probalo Fíjate, vas a ver que mueve todo todo lo que hayas, que esté ahí, mueve. Ahora, si yo voy acá abajo y elijo lo que es selección de trazado, para abrir las herramientas ocultas, clic derecho. ¿eh? Lo que es selección de trazado, yo puedo mover objeto por objeto. ¿sí? Este objeto lo muevo, esto lo muevo, esto lo muevo. Podría hacer una especie de selección, fíjate. Hago clic acá, arrastro, hago una selección y digo, bueno, agarro estos tres objetos y ahora sí muevo. Recién ahí puedo mover todos los objetos, porque acordate esto trabaja con los, las formas vectoriales que están dentro de esta capa, tenemos la capa y dentro de la capa los elementos, acá hay tres elementos en la capa esta de forma 2, entonces con esta herramienta puedo mover o de a uno o a un clic, selecciono agarro los tres, ahora sí y muevo para mover todo siempre va a ser más fácil nuestra herramienta de mover si no, si, si estás trabajando específicamente con vector, bueno Usa más bien estas otras flechitas Y bueno, ya sabes Si querés modificar solamente lo que es Las partes de una forma Por ejemplo, digamos que esta Usas esta herramienta Para modificar ¿Listo? Buenísimo bueno Bien, agarro ahora de vuelta lo que es pluma Acá está Ya vimos lo que es la creación de forma ¿sí? Mira, si yo hago Ah, me está tomando la última forma Que tengo ahí le doy enter y ahí terminé de cerrar, ¿sí? Ahí Fíjate, ah, no, no te lo dije Para, perdón que vuelvo y rehago esto Si yo, si yo eh, hago clic acá Para, la borra ahí un segundo Hago clic acá, clic acá, clic acá, clic acá Y no termino de cerrar la forma Fíjate que, fíjate que las líneas me dicen que voy por acá, por acá Pero acá no está cerrada ¿Sí? y yo digo está bien yo no quiero que quede cerrada está bien que no quede, que no que no quiero cerrar la forma quiero que quede así abierta ¿Sí? este no quiero no lo quiero unir con el de acá pero quiero seguir pintando bueno tocar la tecla enter y ahora puedes continuar pintando ves ahí pinto otro ese sí está cerrado este no acá agarro este objeto pincho el último el último trazo ahí está, fíjate, agarré te voy a mostrar cómo hice de vuelta agarré con la herramienta selección directa, agarro en este caso este nodo y le digo bueno, voy a seguir trabajando con este, agarro la pluma y selecciono el último punto, entonces termino de repintar, ¿sí? por más que yo lo dejé sin terminar, después lo puedo volver a terminar, Mira, voy a crear una forma nueva de esta forma, le saco el ojito a lo que es forma 2 me encargo de acá arriba de decirle: Hey, voy a dibujar una nueva capa. Ahí está. Y empiezo a dibujar una nueva capa. Ahí está. Tu, tu, tu, tu, tu. Y digo: Bueno, eso está bien. Toco enter. Terminé de dibujar mi trazado. Y hago otro trazado acá. Tu, tu, tu, tu, tu. Este lo cierro y digo: Ah, para, para. El de arriba quiero cerrarlo porque esto al final no me va a servir. Bueno, tengo que agarrar mi herramienta de selección directa, la flecha negra. Y decir: Para a ver dónde está este nodo. A ver, para que haga una selección. Ah, mira mirá mi propio error, lo que me está pasando. Quiero agarrar esta forma que está acá, pero como yo no cambié, ¿dónde está? Yo no cambié esto de nueva capa, yo dibujé esta, este dibujo. Y cuando hice este dibujo, este dibujo se me hizo en una nueva capa. Acá, forma 4 es eso, y forma 3 es eso. Entonces, mira lo que yo quería hacer: yo quería modificar este dibujo, y no podía agarrarlo, no podía agarrarlo, no podía agarrarlo. ¿Por qué? Porque estoy tratando de trabajar en forma 4, que es esto cuando en realidad lo que quiero agarrar está en la capa forma 3 este es el gran típico error más común que te va a pasar todo el tiempo tratar de agarrar algo que está en otra capa y como no estás parado en la capa correcta no lo vas a poder usar así que siempre encárgate de estar parado en la capa correcta listo, en esta de forma 3 lo que yo quería hacer es con mi herramienta de selección directa pinchar acá este punto y decirle al programa ahora sí con la pluma decir bueno ya que tengo este quiero que te cierres acá ahí está, ahí se terminó de cerrar se terminó de cerrar la forma y podría seguir editándolo a hacerle más cosas ojo con esto, si yo vuelvo a pintar, acá arriba quedó configurado que cada vez que pinte, se pinte en una capa nueva, ves, mira, si hago una pintura nueva, me está haciendo un, en una capa nueva forma 5, una, esta nueva forma, así que voy para atrás con control Z ahora estoy de vuelta estoy de vuelta en esta capa de forma 3 ahí está y ahora sí, si yo quisiera continuar este dibujo acá tengo que asegurarme de que esto esté en unión diferencia o en otra cosa ¿sí? entonces ahora sí podría continuar con el dibujo listo hasta ahí entonces el tema de la pluma con respecto a lo que es forma ¿sí? la configuración te va a ayudar a que tenga tanto el color el contorno el tipo de contorno y esto si vas a crear formas nuevas en la capa o, o vas a crear formas en capas distintas cada vez que dibujes parece un trabalengua, pero probalo dedicate 5 minutos a crear formas de este estilo para agarrarle la mano y después continúa con esto o sea, pausa el video, probalo 2-3 minutos trata de dibujar algo con esto y continúa así vemos el tema de lo que es eh, selección bueno, mientras tanto yo voy a borrar esto, espero que te hayas tomado el tiempo necesario para poder eh, practicar un poquito. Voy a borrar todas las capas, así que elijo la capa, cesto de basura, cesto de basura, cesto de basura, cesto de basura. Bien. No me quiero meter del todo con lo que es la ventana de trazados, porque eso sí realmente ya es un tema un poquito más avanzado, pero lo vamos a ver si nos da un poco el tiempo y las ganas también. Ok, ok, ok. Ahora viene lo lindo. La herramienta plume nos permite crear formas personalizadas, pero también nos permite crear trazados, como dice acá. ¿Qué es un trazado? Bueno, vamos a intentarlo. Yo clic, clic, clic, sí. Mira, estamos creando eh, como una, es una herramienta vectorial, en realidad. Entonces estamos creando trazados y nodos. Lo mismo. Yo tengo que intentar cerrar el último nodo con el principio ahí lo cerré ahí tengo un trazado ¿sí? entonces ¿qué pasa en mi ventana de capas? ¿qué pasa? hay que analizar lo que pasa o sea, si yo eh, hice algo, ¿por qué no me lo muestra? bueno, porque este trazado está vacío pero eso no quiere decir que no exista, porque para algo tenemos nuestra ventana de trazados esto nos dice, hey mira, hiciste este trazado, yo te lo estoy guardando buenísimo, buenísimo ¿Qué es lo que podemos hacer con este trazado? Acá arriba dice, mira, podemos convertirlo en selección o podemos convertirlo en forma. Y mira, las mismas opciones que antes. Podemos cada trazado que hagamos que se cree una unión, una diferencia, bueno, exactamente lo mismo. Por ejemplo, yo lo tengo en unión. Si hago otro trazado por acá, estos dos estarían como unidos. Vamos a hacer la prueba. Y hacé la vos también. Mira, de hecho acá en la ventana de trazados me está mostrando ¿Cómo estaría quedando el trazado? Y me doy cuenta de que está todo unido. Justamente por esta configuración. Si yo no quisiera que pase eso, es tan simple como agarrar... Acá, con esta herramienta, este objeto, este o este. Este y decirle diferencia. Mirá lo que va a pasar acá en la miniatura de trazado. Diferencia. Fíjate como que lo comió. Sí, acá no me doy cuenta, pero acá sí, como que lo comió. Vuelvo y toco unión. ¿sí? Bueno, mirá lo que voy a hacer. De vuelta a la herramienta pluma para que me cambie el menú de acá arriba pluma, ahí está y tengo de vuelta selección y forma, vamos con forma primero, toco forma un color, sí este color, ahí está elijo listo, y me puso eh, me creó la forma a partir del de trazado que hice, vuelvo a la ventana de capas estaba en trazados, vuelvo a capas y fíjate me creó una eh, una capa de forma sí entonces lo que debería hacer yo es Para poder editar la forma Cambio de lo que es trazado A forma, como estábamos antes Entonces acá puedo, bueno Hacer como estábamos haciendo antes ¿Ves? ¿Te das cuenta? Es, es, eh, es como el paso anterior sería ¿Sí? La dejamos ahí, ponele Y ya está Ahora esto yo no es lo que quiero Borro eso Vuelvo acá a trazado voy a activar mi panel de trazados a ver si hay algo mira ahí quedó mi trazado anterior porque el programa no es tonto el programa dice por las dudas te guardo el trazado que hiciste y yo digo bueno pero no lo veo o sea si me decís que está existiendo pero no lo veo cómo es el tema cómo quedamos bueno porque hay que darle clic acá si le doy clic acá ahí aparece mi trazado ¿sí? el programa va a tratar de guardarte los trazados todo lo que pueda ¿Qué puedo hacer con este trazado? Lo mismo, puedo modificar los nodos igual que con esto Funciona exactamente igual Crear las curvas eh, Nada, como que es prácticamente lo mismo que la forma De hecho la herramienta es la misma Bien, entonces Este trazado vamos a hacer lo siguiente Vamos a probar ahora qué es esto de selección Así que, fíjate Si haces clic por acá afuera Deseleccionaste el trazado Que habíamos hecho al principio si hacemos clic acá, se activa el trazado que estaba hecho al principio. Así que con el trazado activo, le voy a decir selección. Toco acá, selección. Me va a hacer una pregunta. Eh, déjenlo acá en el icono primero. ¿sí? Tenemos varios iconos, que esto ya lo habíamos visto antes, o sea, selección nueva, sumar selección, restar selección o la diferencia. Igual que al principio de la clase que te mostré. Que la varita mágica y el de selección Acá circular y rectangular Tenían esto mismo, los lazos también Esto mismo, que es selecciones nuevas Sumar a la selección anterior Restar a la selección que ya está hecha O la diferencia, yo lo dejo acá ¿sí? Que sume la selección Porque tal vez venías con una selección antes Y esto nos puede sumar a lo que estaba antes No te preocupes, vamos a verlo todo De forma tranqui Así que así como está esto, toque selección Y acá en esta ventanita le digo ok Así Fíjate lo que me hizo, me hizo una selección de ese trazado que tenía Y con esta selección ¿qué puedo hacer, bueno mira, vamos a capas Estoy en la capa de background, de fondo Podemos, como hice al principio de esta clase, pintar y no pasarnos de este lugar Fíjate, no me paso, no me paso, no me paso O podemos también recortar con la tecla suprimir del teclado Ahí suprimí, se ve el fondo transparente Para que vuelvo. Podemos invertir esta selección, como te había dicho también a los principios de las clases, seleccionar, invertir, entonces se da vuelta hacia atrás y ahora fíjate, solo trabajo en la parte de atrás. O si borro, se si borra lo de atrás, es exactamente igual. Vuelvo, vuelvo, ahí vuelvo una más, hasta antes de invertir, ahí está. O puedo también crear la máscara. O sea, tengo la selección, vengo acá abajo, vengo acá abajo a lo que es el, el iconito de máscara. Y se hace una máscara a partir de esa selección. Entonces, vos fíjate lo poderosa que es esta herramienta. Podemos crear formas, podemos eh, hacer una selección y pintar ahí. Podemos hacer una máscara a partir de esa selección. Para que vuelvo para atrás, ahí está. Eh, ahí tengo la selección, la puedes ver. Y podemos también rellenar esto. Acordate con el balde de pintura está acá adentro, mira. Adentro del degradado está el balde de pintura. El balde de pintura, podríamos pintar. Pim, ahí está. ¿Sí? Como nos enfocamos en esto, pintamos en esto. Lo mismo también con lo que sería degradado. Ahí, rock, pintamos un degradado. Y como solo estamos trabajando con esta área seleccionada, no nos vamos para los demás lugares. Ponele que, no sé, hago así. Mira, acá tengo las, eh, los degradados. Vamos a hacer un mamarracho. Mira, elijo este, prueba el que vos quieras, proba, los divertite. Hago este así. Y ahora le voy a decir invertir selección. Seleccionar, invertir selección y con otro color, por ejemplo, este, tras una selección. Fíjate, o sea, te das cuenta, o sea, me centro en un lado y con el otro me centro en el otro. Así que espero que te vayas dando como una idea el poder que tiene esta herramienta de selección. Vamos a hacer una cosa ahora. Para que voy a deseleccionar esto, seleccionar, deseleccionar y voy a pintar todo de blanco muy rápidamente de esta forma. Editar, rellenar y le voy a decir que me lo pinte de eh, color, color, color blanco, mira, blanco ahí está, rellenar con blanco normal, tu tu tu, sí ok ahí se volvió como la normalidad normal, listo, pum todo blanco, el lienzo blanco ok, entonces lo que es pluma, fíjate selección y forma, o sea seleccionar y forma, nada más que eso, sí y acá está de hecho lo mismo, exactamente lo mismo así que, tenerlo en cuenta fíjate que trazados sigue existiendo el trazado está ahí si no lo quisiéramos más tacho basura y se va listo ya no existe más voy a traer una imagen como para poder eh, usarlo en un ejemplo te voy a dejar la imagen para descargar así que hazlo como yo también archivo abrir y colocar busco la imagen que va a ser esta ahí está acá tengo la imagen la imagen es eh, un poco más chica de lo que es el formato de atrás Lo blanco es como más grande que la imagen En teoría, esto podríamos Agrandarlo como para que Si quisiéramos que abarque más la imagen En este caso No tiene mucha importancia porque lo que vamos a ver Es el uso de esta herramienta Lo voy a dejar así, no hay ningún problema con esto Lo que yo quiero ver es lo siguiente Me voy a acercar bien a la ventana Y mira Digamos que esta ventana es un poco más complicada De seleccionarla porque tiene los bordes muy eh, desiguales ¿sí? no es una ventana bien recta bien definida, sino que está como carcomida, no o sé, sea, está media extraña entonces, opciones para poder seleccionarla serían, la herramienta de selección rectangular, en la que hacemos una selección así, y acá podemos copiarla borrarla, pintarla, lo que, lo que sea pero fíjate que hay zonas en las cuales se complica un poco este, seleccionarla entonces digo, no, para esta herramienta no pensaría decir, bueno, la varita mágica ¿No? Digo, a ver Hago clic en lo amarillo, me lo elige casi todo Casi todo, mira Shift para sumar selección O dejo acá apretado el del medio para sumar selección Y agrego lo blanco Bueno, intento crear un poco más acá Un poco más acá, me queda todo bastante Como perdido Estaría un rato, tengo que seleccionar todo Es como que medio bajón esto La verdad que, fue, hasta que agarro Todo con la varita, me llevo un rato y acá fíjate que empezaría a notarse Más o menos que se está Seleccionando bastante bien la, la ventana ¿Ves? Ahí estoy con la, con la varita todavía Pero también es como Lleva su rato Es como que bueno, si sí, no No del todo, no está bien definido Así que Voy a deseleccionar esto Seleccionar, deseleccionar Y lo que voy a utilizar es exactamente lo que ya vimos La herramienta pluma Sí señor, ojo No en forma, en trazado toco trazado y lo dejo listo así así que me voy a acercar y voy a empezar a trazar la selección que en realidad es un dibujo vectorial, pero ese dibujo vectorial lo transformamos en selección, fíjate, hago clic acá hago clic acá con la barra espaciadora me muevo por el espacio de trabajo hago clic acá clic, y voy tratando de trazar toda la forma lo mejor que puedo, acá se viene para acá, se viene para acá, para arriba Fíjate que lo estoy dando un montón de puntitos, de noditos. Es como coser, básicamente. O sea, vas eh, poniendo los puntos tipo de costura. Ahí. Como es tan irregular, no hace falta que haga una línea hasta arriba de todo. Es como... Esto es parte de la ventana, me parece. A ver. Eh, creo que es parte de la ventana. Está más clarito, sí. Ahí, el resto es como sombra. Es media extraña, me parece. Creo que lo estoy haciendo bien. Ahí, fíjate que acá vienen para arriba. Es una mezcla entre algo roto con algo. No sé cómo bien, ¿no? Bueno, hace lo mismo. O sea, ponete a, a trazar todo esto y volvé. Yo mientras lo hago. Así que pausa el video y después volvé. O, o hacerlo a la par mía, como quieres. Mientras tanto, te canto una canción. No, mentira, estoy muy desafinado. Va, a menos que quieras que cante la de Nicotecnia. <risa> Próximamente haré otra. Tengo ganas de hacer una con... Con una canción que ya la tengo vista. Pero no la quiero... No, no quiero hacer spoiler de esto. ¿Spoiler se dice? Sí, spoiler. Está bien. Bueno. Tú, tú, tú, tú, tú. Y acá cierro en el del final. Ahí cerré. Listo. Ya tengo todo el trazado hecho. Digamos que... Digo, a ver. Vengo acá digo... Uy, este punto quedó malísimo. Lo tengo que arreglar. Bueno. Para eso tenemos nuestra amiga selección directa así que agarro este punto lo traigo para acá y ahí lo corregí el resto más o, me más o menos bien tampoco me pidan que cabece ahí está ahí lo chico un poco ahí, ahí ahí, esto es promedio ¿Mm? bueno, listo vamos a dejarlo así ya tenemos la selección, eh, perdón tenemos la forma, el trazado vamos a hablar con propiedad, el trazado hecho entonces ahora con nuestra herramienta de pluma ¿sí? Yo la dejo activa la herramienta pluma Le digo, bueno De este trazado que tengo hecho acá Quiero que me lo conviertas en selección Toco acá clic Y me dice, bueno eh, Las opciones de siempre Yo le dejo la primera en este caso Porque no hay, no hay otra selección Digo, ok Fíjate, me hizo una selección de lo que yo dibujé Entonces esto podría, mira Puedo agarrar y editar Copiar Editar pegar y tengo la ventana copiada dónde está en el mismo lugar que está la ventana que copié así que agarro la herramienta de mover y la muevo ahí está mira dos ventanas para que se mueva mejor eh, la ventana está acá para que se mueva bien recto o sea eh, sobre la misma línea deja apretada la tecla shift si querés tecla shift y clic y, y, y mueves y fíjate ahí se mueve por más que yo muevo el para dos lados, se mueve recto sobre la línea. ¿Sí? Ahí está. Es como más prolijo. Ahí tengo dos ventanas. ¿Qué te parece? Y está copiada igual, igual, igual que la otra. ¿Sí? Acá, en esta parte, bueno. No sé, tal vez podría mejorar o definir ese, esa forma media sombra que está ahí, si quisiera. Y bueno, y trabajarla. ¿Bien? Pero bueno, me sirvió para, fíjate, o sea, me sirvió para hacer una selección a partir de un dibujo de vectores entonces digo bueno, eh, quiero esta no me gustó ¿sí? no me gustó, así que la borro entonces digo, bueno para, a ver, quiero de vuelta quiero agregar esto que está acá ¿cómo hago? bueno, a ver, agarro la herramienta pluma y digo, bueno, pero ¿dónde está, dónde está mi trazado? o sea, ¿para qué voy a, a trazar de vuelta? ventana trazados y acá está ¿ves? hago clic y ahí se activa bueno, a ver, debería como irse hacia allá afuera Bueno, vamos a agarrar entonces la herramienta de selección directa Y estos noditos los intento recolocar por acá Esto es lo bueno de la herramienta de pluma Porque podés reordenarla, reordenarla las veces que quieras Tal vez hay puntos que molestan, así que los podría eliminar por ejemplo clic derecho acá le digo remover anchor point es el nodo o sea el, el, la, el cuadradito ese path es trazado la línea Remuevo el punto fíjate hay menos puntos este punto me parece de más clic derecho remover anchor point se va acá hay demasiados puntos también además mira se ponen como medios de este no me sirve así que remover el anchor point ahí está se me cambió de herramienta. Ahí está, ahí vuelvo. Ahí está. Ponele que ahí. Este ahí. Creo que creo ahí estaría. Listo. Bueno. No me aparece la opción de, selección, de seleccionar el... el el, de hacer la selección. Así que agarro la herramienta pluma, que acordate con la herramienta pluma, cambian los menús acá también, y tengo acordate siempre forma o trazado, ¿sí? Yo quiero una selección de esto que está acá, ¿sí? Esto está seleccionado, tengo la pluma, y ahora le digo, haceme selección, ¿ok? Así como está, listo, ahí me hizo la selección, y listo, de vuelta puedo copiarlo, puedo pegarlo, vamos a hacer eso, mira, vamos a eh, editar, copiar, editar, Pegar y con la herramienta de mover lo muevo. Si sí, ahora no toque Shift, vamos a hacerlo bien con Shift. Vuelvo para atrás, clic Shift y muevo. Yo vuelvo para atrás haciendo editar paso atrás. O si no, acá en mi panel de historial toco los anteriores. Ves si toco los anteriores, voy retrocediendo en el tiempo. Y si no, voy adelantando en el tiempo. Ahí tengo la ventanita. Tatán, buenísimo. Pero no solamente eso. Damas y caballeros. Para el, el bolsillo del caballero y la cartera de la dama tenemos otra cosa más también. No, miren. Porque este lo voy a eliminar ahora. Otra vez. Y digo, no, para. Lo que yo quería hacer en realidad era esto. Era esto. Era esto. Yo quiero hacer una máscara. Quiero hacer una máscara porque las pared, la pared de acá la quiero eliminar. Entonces quiero, quiero como tapar eso. bueno Bueno, voy a trazado. Acá está mi trazado. Lo elijo. Ahí está, ahí se ve. Eh, fíjate, no tengo acá en el men los menús la, la posibilidad de selección. Así que agarro mi herramienta de pluma. Ahí sí aparece selección. Creo la selección con un clic acá. Ya que tengo seleccionado lo que es la capa de eh, trazados. Este, vengo acá con la herramienta pluma y le digo selección. OK, así como está. Ahí me hizo la selección. Listo. Y en capas. Como ya tengo una selección hecha. Voy a tocar acá el iconito de la banderita esta de Japón, de la máscara. Y lo que va a pasar es que la selección me va a ayudar a, eh, con la máscara. O sea, la máscara, toco acá, fíjate ahí, y listo. Lo que me hizo fue una máscara a partir de la selección. ¿Ves? Ahí está. ¡Totán! Entonces acá, eh, nada, me, me hago unas selecciones muchísimo más precisas. Muchísimo más, más precisas. Así que... Ahí tenemos, <risa> ahí tenemos. ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, no sé. La verdad que de vuelta las posibilidades son muchísimas. Esto podría clic derecho, por ejemplo, duplicar capa. Voy a mover y podría ser como una especie de ventanas de edificios o podría ser que estos son dos ojos y podría ser una boca. O podría, podría ponerle esta, podría, uy, se me de una idea. Podría ponerle esta ventana en el cuerpo de una persona, ¿no? Ojo con esa, ¿eh? Entonces vos fíjate que... Mira, voy a sacarle el ojito a esta. Voy a hacer clic en la máscara de esta capa. Clic derecho y le digo desactivar la máscara para que me muestre toda la imagen sin la máscara. Mira lo que se me estaba ocurriendo recién. O en realidad en su, ocur, lo que se me ocurría decirte. ¿Por qué usamos la pluma? Porque la selección que estábamos haciendo en este caso era muy irregular. Era muy difícil hacer una selección precisa con la herramienta de... Por ejemplo, marco o con la herramienta de, por ejemplo, lazo poligonal. Yo antes, para hacer selecciones como esta, usaba este lazo poligonal. Así, así, así, así. Lo malo de esto es que una vez que se hizo la selección y trabajaste, copiaste, pegaste y no sé qué, y perdiste la selección, y querés de vuelta seleccionarlo porque tenés que arreglarlo, tenés que trazar otra vez la misma selección. En cambio, con esto del trazado, el trazado siempre te queda guardado acá. Es un golazo. Las, la, las herramientas estas de selección Está buenísimo, ¿no? O sea, traza la selección, no sé qué, lo hace Pero una vez que terminaste de trabajar con selección Lo perdiste la selección En cambio el trazado no El trazado siempre queda guardado Y siempre lo vas a poder reutilizar A lo largo de tu proyecto Para mí por eso la herramienta pluma Es una de las mejores Y las más poderosas y las más precisas No digo que las otras no No, no, no, no, no. Cada herramienta cumple su función Y combinadas son imparables eh, Así que nada Hacer... Hacer una selección de esto. Con la varita mágica. Con este rectangular. Con, con alguno. Realmente hubiera sido. Es, es. Viste llevadero. Muy difícil. Hay que hacerlo muchas veces. En cambio con la pluma. Vas trazando puntito por puntito. Nodo por nodo. Y te da. Bien. Y si no lo podés corregir. Las veces que quieras. Así que. Es realmente. Un golazo. Yo te animo. A que pruebes recortar esta imagen. Por ejemplo. Y que, te, que agarres otras imágenes. Y pruebes cortarla. De la misma forma. Una vez que tengas más o menos dominado la herramienta de pluma vamos a hacer así a continuación unos ejemplos de fotomontaje esenciales así que espero que ya te vayas entrenando aceleres el ritmo porque tenemos que meter quinta a fondo y hacer unas composiciones que tus amigos y conocidos digan y eso wow así que listo hasta acá practica usa la pluma acordate que es la más poderosa Repasa los pasos, vuelve a verlo Preguntame lo que vos necesites, no hay problema Pero hay que dominar esta herramienta y después de esto, chao El fotomontaje te aseguro que es tuyo Después son cositas de eh, sombras, luces, color eh, Cositas que después se ven, no pasa nada Pero la pluma es clave Así que domina esto y te veo en la próxima ya Para hacer los montajes o fotomontajes Geniales <risa> Bueno amigos, nos vemos la próxima Un saludo grande y a crear, chao